Y para empezar, quiero ponerles una metáfora. Y es la metáfora de una fortaleza asediada. La mayoría de ustedes habrán visto alguna película, algún documental, donde se ve una de esas fortalezas medievales, una de esas construcciones eh, amuralladas, eh, donde eh, históricamente... Eh, Hubieron asedios y en algunas incluso se libraron importante, importantes batallas. Bien, esa fortaleza eh, puede ser el yo, pero esas fortalezas, como digo, fueron asediadas. Eh, hay asedios importantísimos, por ejemplo, los de Sagunto y Numancia o, le, o la Alhambra de Granada, cuando lo conquistaron los reyes católicos, o la conquista de Cartagena, si no recuerdo mal, por los romanos, etcétera. Eh, entonces, el yo es como una fortaleza, pero el yo puede tener muchos enemigos, muchos enemigos y muchos aliados. Eh, estas fortalezas normalmente eran de algún, de algún gran señor, un conde, un duque, un rey, y eh, evidentemente había muchos que a, les apetecía conquistar esas fortalezas, habían enemigos que querían conquistar esas fortalezas. Pero también habían, podían haber, y de hecho a veces había enemigos internos, enemigos que dentro mismo de la fortaleza se constituían en ambiciosos, eh, habían rivalidades, habían intrigas, que a veces desde dentro de la fortaleza eh, se daba, por así decirlo, como digamos un golpe, un golpe de fortaleza, un golpe de estado, un golpe de reino, y... Era conquistada esa fortaleza por uno de los enemigos internos. Bueno, pues esto ocurre a veces con el yo. El yo es una fortaleza, pero tiene múltiples enemigos. Les voy a poner otro ejemplo, esta vez un ejemplo clínico de un paciente que tuve hace tiempo. Se trataba de un empresario. Fue en aquella crisis que hubo aquí en España, si no recuerdo mal, en el año 92, aproximadamente. Este señor era un buen empresario y, había, y tenía una buena empresa. Pero eh, cuando empezó aquella crisis, su empresa empezó a ir mal. Y él empezó a ponerse nervioso, empezó a ponerse inquieto, empezaron a aparecer los miedos, el estrés, las ansiedades. Y todo esto fue deteriorando su yo. Su yo, poco a poco, en la medida en que la situación era más compleja y más difícil, él lo sentía asediado. Y hubo un montón de procesos que erosionaron ese yo. Eran esos enemigos que venían desde fuera y que a su vez minaban la fortaleza del yo. Como digo, este señor tenía un negocio potente, funcionaba muy bien, pero fueron cayendo las ventas, tuvo que despedir a alguna gente, tuvo conflictos con sus empleados, tuvo conflictos con los proveedores, etcétera, etcétera. Y esto hizo que poco a poco su fortaleza yoica se fuera debilitando. Eh, cuando vino a la terapia, la verdad es que estaba bastante, bastante mal. Había, si no estaba en la ruina, poco le faltaba. Recuerdo que incluso alguna vez, eh, era un señor que tenía una familia muy numerosa, muy numerosa. Y recuerdo incluso que en alguna sesión me decía, literalmente, mire... Creo que esta noche no tengo, nada pa, no tengo nada en la nevera. Menos mal que era un señor que había, tenía propiedades, tenía algunas propiedades, y las fue vendiendo. Y esto hizo, esto le permitió realmente, hasta que no remontó de nuevo su situación, que remontó de esa situación, eh, le, le permitió ir subsistiendo, ir dando de comer a su familia. Y, pero realmente eh, lo pasó muy mal. Y... Aquí, como ven, en este ejemplo que les estoy poniendo, había un enemigo externo. Un enemigo externo que era aquella crisis económica, que afectó particularmente a su empresa, pues tenía que ver bastante con, con esa crisis en concreto. Pero claro, ese asedio externo de la crisis, de aquella crisis, fue minando su fortaleza interna. Fue minando su yo. Es algo así como un río que va erosionando las rocas como el mar que va erosionando las rocas golpe a golpe. Aquello no sucedió en un día, tardó tiempo, pero él se puso nervioso, se puso muy inquieto, tuvo conflictos, se puso muy ansioso, y todo esto hizo que poco a poco su yo se fuera erosionando. Esto ocurre con el yo. Ahora bien, ¿qué es el yo? Miren, toda, toda la dirección de nuestra vida la lleva nuestro yo. Nuestro yo es como un jinete que dirige, que, que lleva un caballo, es como un capitán que, que lleva un avión, es como el conductor de un vehículo, o de una máquina o de un avión, es el que dirige nuestra vida. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué es nuestro yo? Nuestro yo, hemos de distinguir nuestro yo de otros aspectos de nuestra personalidad, por ejemplo, nuestro yo... Eh, no es la parte primitiva, la más primitiva de nuestra personalidad. El yo empieza a desarrollarse en la medida en que nuestro cerebro, nuestro cerebro va madurando y se va desarrollando. Y eh, esto, requiere, esto requiere, como digo, eh, tres aspectos. El aspecto físico, la, el soporte físico del cerebro, el soporte psicológico, y el soporte social, el soporte físico es el cerebro, son nuestras neuronas, son las sinapsis que, se, que realizan esas neuronas, es el funcionamiento global de la parte física, es decir, de esas neuronas y de esas sinapsis. Pero también hay otra parte psicológica, el cerebro no puede funcionar sin nuestra mente, no es lo mismo mente que cerebro, el cerebro sería la, la mente sería la parte psicológica de nuestro cerebro, aunque evidentemente no puede haber mente sin cerebro, pero tampoco puede haber cerebro sin mente, bueno, sí que puede haber cerebro sin mente, pero es un cerebro de un cadáver. Si un cerebro no, tiene ese, ese, no se nutre con la vida, digamos, con la relación, con la vida social, con la relación objetal, con la relación con el mundo, desde un niño pequeño que empieza a relacionarse con su madre cuando es muy pequeño, o con la familia, ese cerebro queda vacío, queda como sin tener aquellos elementos que necesita para funcionar. Sería como el motor de un coche sin gasolina y sin conductor. No funcionaría, puede estar ahí, pero no funciona. El cerebro pasa igual. Pero además el cerebro tiene otro soporte, que es la vida social. Es decir, la cultura es, es el alimento, es otro nutriente de nuestro cerebro. Todas las instituciones sociales son un soporte también importante de nuestro cerebro. Por tanto, tenemos tres soportes. El soporte físico, no, o sea, nuestro yo tiene tres soportes. El soporte físico, el cerebro, la, las neuronas, la sinasis que se establecen entre esas neuronas, el aspecto psicológico que se construye a través de la relación, es decir, cuando un niño es muy pequeño y empieza esa relación con la persona que le cuida fundamentalmente, ahí se empieza a formar ese psiquismo, se empieza a formar esa mente, y luego el niño cada vez va captando más la, digamos, todos los procesos de la cultura, y eso también nutre su mente, por tanto, esos tres son los soportes fundamentales de nuestro cerebro. El, el yo también es una subestructura. O sea, en nuestra personalidad, nuestra personalidad está formada por una estructura compleja. No solo por el yo. Hay unos aspectos más primitivos y aspectos, digamos, que son como si fuéramos lo que llamamos en psicoanálisis el super yo. ¿Cuáles son los aspectos más primitivos? Los aspectos más primitivos en psicoanálisis le llamamos el ello. Pero, ¿qué es el ello? El ello está formado sobre todo por las pulsiones. Las pulsiones es esa fuerza que existe dentro de nosotros y que tiende a la descarga. Por ejemplo, el hambre es una pulsión, la sexualidad es una pulsión, hay muchas pulsiones. Y esa es una parte importante, un niño cuando nace... Tiene la, tiene la pulsión, por ejemplo, de, de, de tomar alimento del pecho de su madre o del biberón. Es decir, nace con esa necesidad. Tiene elementos físicos, eh, su cuerpo, para eh, satisfacer esa necesidad. Entonces, digamos que hay una parte más primitiva que está formada por los aspectos pulsionales, los aspectos narcisistas y los aspectos relacionales. Los aspectos relacionales implican que un niño cuando nace tiende a la relación, necesita la relación, eh, eh, en él hay una, una necesidad de esa relación para poder vivir y para poder alimentar sus afectos, sus sentimientos, sus necesidades físicas y sus necesidades, y sus necesidades psíquicas. Entonces tenemos, luego están los aspectos narcisistas, los aspectos narcisistas quiere decir la necesidad que tiene que tiene el ser humano, de, eh, digamos, de afirmarse. de, eh, Por ejemplo, si observan ustedes a algunos niños pequeños, verán cómo eh, a veces, cuando empiezan a andar o incluso antes, no quieren que le ayude. Cuando empiezan, cuando quieren levantarse y se dan cuenta que ya puede, si uno le quiere ayudar, a veces te rechazan, porque quieren ellos sentir ese poder de levantarse. Quieren afirmar su personalidad, quieren verse fuertes, quieren verse poderosos, quieren darse cuenta que pueden, quieren satisfacer ese deseo, esa necesidad, ese mirarse a ese espejo, ese espejo imaginario y verse fuertes y verse potentes. Y fíjense que ya desde esa, desde esa edad hay muchos gestos en los niños donde se ve esto. Luego están los aspectos relacionales, es decir, el niño necesita relacionarse, necesita el amor del otro, necesita el cuidado del otro, necesita también ofrecer al otro, al otro su sonrisa, necesita ofrecer también al otro su propio amor. No solamente el niño no solamente recibe, el niño también ofrece. Por tanto, estos tres aspectos son muy primitivos. No digo que desaparezcan están ahí durante toda la vida y evolucionan, y van evolucionando, pero tenemos, como digo, aspectos pulsionales, aspectos relacionales, y aspectos narcisistas. Eso, digamos, es una, una subestructura, son subestructuras de nuestro yo. Luego tendríamos en el centro, tendríamos el yo. Y más, digamos, a la otra parte, tendríamos lo que en psicoanálisis llamamos super, superyo. En el superyo, esta, el superyo se forma sobre todo a partir de, de las, digamos, de las identificaciones, Identifica, de identificaciones y los modelos que el, el yo toma por ejemplo, un niño normalmente toma como modelo a su padre, una niña suele tomar como modelo a su madre. Hay procesos complejos de identificación. Hay eh, la ampliación de la relación, primero es una relación normalmente a dos, más a dos, el niño y la madre, por la que hace la función de madre. Y luego eso se amplía y se triangula y, y se amplía también a toda la familia y a todas las personas que constituyen ese primer núcleo. Por tanto... Tenemos, además de, además de esos aspectos más primitivos, más antiguos, más arcaicos, tenemos aspectos más evolucionados, que son, como digo, los aspectos los aspectos que so, sobre todo son estos procesos que se forman a través de la identificación y a través de lo que llamamos en, en psicoanálisis el triángulo edípico, el triángulo donde el niño renuncia a una relación con la madre, porque el niño se da cuenta que la madre también es, esa, esa mujer que él ama y desea es también la mujer o la mujer de su padre, de, su, de su padre. es decir, eh, eh, el niño se va dando cuenta de esto y poco a poco va, eh, digamos, renunciando a, a ciertos deseos que tiene con su madre, para, si es un niño, para identificarse con su padre y, y, de ahí, y de ahí nace, digamos, la estructura de la infancia más evolucionada. La estructura post-edípica, la estructura, eh, digamos, que mm, pasa por esa triangulación a partir de identificación con ese modelo. Bien, entonces tendríamos, tendríamos en el centro de todo esto, tendríamos el yo. El yo es el que centra la personalidad. El yo puede ser abatido, puede ser asediado por aspectos por por de estos algunos de estos aspectos primitivos que no se han organizado bien, que no se han estructurado bien. Imagínese un niño que en su primera infancia haya tenido eh, un mal cuidado, que no haya sido querido suficientemente, que tenga, déficit, que tenga déficit, y entonces todas esas ansiedades, todo ese estrés, todos esos miedos, todas esas angustias asedian al yo y no lo dejan formarse bien. Es un yo asediado. Pero el yo también puede ser asediado por aspectos más evolucionados. Por ejemplo, piensen en personas que eh, son muy perfeccionistas o tienen ideales demasiado grandiosos. Como muchas veces, estas personas justamente son, digamos, eh, asediadas, su yo es asediado justamente por una ambición desmedida, por una gran megalomanía, por una perfección que nunca les deja satisfechos, por ejemplo, eh, recuerdo ahora a, a una persona, un, una persona que fue paciente, un señor joven, que mmm, tenía grandes cualidades para escribir, grandes cual y de hecho mmm, me trajo incluso dos obras suyas para que las leyera, que había escrito, pero sin embargo no podía publicarlas. ¿Por qué? Pues porque nunca creía que estaban bien hechas, siempre le faltaban algo, y la verdad es que eran dignas de publicación, estaban muy bien, pero sin embargo... Él las releía, las retocaba, volvía a retocarla y por tanto no encontraba nunca el punto eh, eh, que, eh, que, sati que satisfaciese a ese ideal que él tenía dentro de su mente. Siempre se quedaba corto, por tanto no podía publicarla. Como ven, tenemos un yo que puede ser asediado por muchos, desde muchos lugares, como ese fortaleza medieval, como ese castillo que podía ser atacado por enemigos externos, por ejércitos externos, de otros reyes, de otros condados, de otros eh, que realmente eh, es, entraban en conflicto con ese, con esa fortaleza, con los habitantes de esa fortaleza, con los habitantes de ese reino, y que querían conquistarlo. Pero, como digo, eh, aquí tendríamos enemigos externos, pero he dicho que también habían enemigos internos que son esas rivalidades que podían darse entre las personas que habitaban esa propia fortaleza. Entonces, el yo puede verse como asediado desde dentro y desde fuera. El yo es el puente entre el mundo interno y el mundo externo. Este concepto de puente es un concepto súper importante para entender lo que es nuestro yo, para entender para qué nos sirve el yo, para entender la utilidad de nuestro yo y cuidar a nuestro yo. Es decir, podemos un puente que une dos partes, un puente une dos partes, y nuestro yo, ¿qué une? Une toda nuestra personalidad y toda la realidad exterior. El, el nuestro yo se vale, en primer lugar, de nuestros sentidos. Todos los procesos perceptivos forman parte del yo. Son auxiliares del yo. Aparte de los procesos perceptivos, el yo tiene otras muchas funciones. Por ejemplo, fundamentalmente tiene tres funciones. La función, la función de análisis la fu y la función de síntesis. Y estas dos funciones, si se dan cuenta, la primera función, en la primera función están incluidos todos esos procesos perceptivos sensoriales que nos permiten mirar la realidad, observarla, ves, ver lo que hay, eh, pensar sobre esa realidad, analizarla y posteriormente poder hacer como una síntesis, vendrían después los procesos sintéticos, para poder hacer una síntesis de todo eso que hemos captado de ese mundo externo y que hemos captado de ese mundo interno a través de los procesos de la reflexión, es decir, de poder mirarnos a nosotros mismos, de poder convertirnos en sujetos y en objetos, que esos son los procesos reflexivos, la posibilidad de convertirnos nosotros mismos en objetos de nosotros mismos, en objetos de nuestro yo, y poder pensar qué sucede dentro de nosotros mismos, y poder analizarlo. Por tanto, el concepto del yo como puente entre la realidad externa y la realidad interna es muy importante. Ese, todo lo que sucede en nuestra vida, prácticamente en casi todo lo que sucede en nuestra vida, está incluido, el mundo interno y el mundo interno. Pensemos en cualquier cosa de las que hayamos hecho hoy mismo y veremos cómo eh, siempre estamos en contacto con nosotros mismos y en contacto con el mundo interno. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, todas las acciones que realizamos incluyen este proceso, ese contacto entre lo interno y lo externo. Hay otro, otro aspecto del yo muy importante, que es el aspecto de ligazón, de integración. Es decir, eh, nuestra personalidad tiene muchos aspectos, el mundo externo tiene muchas partes, pero ¿quién organiza todo eso? ¿Quién da coherencia a todo eso? ¿Quién da cohesión a todo eso? ¿Quién da ligazón a todo eso? El yo. El yo es el que une, el que integra, el que Une las partes en un todo, el que une los átomos en una estructura. Y por tanto, nos sitúa, nos sitúa ante la vida, nos sitúa ante un panorama amplio. Porque esa integración nos permite ver la complejidad de la realidad y unir las diferen los diferentes aspectos de esa realidad. Recuerdan que en algún vídeo anterior, He hablado yo de, de, de la, del proceso de la teoría del conocimiento, la, la lucha que ha habido, digamos, la pugna que ha habido entre eh, diferentes teorías del conocimiento en la modernidad. Y he hablado algunas veces de Kant y recuerden que, que Kant hablaba de que no puede haber conocimiento si no hay una a priori y una posteriori. Es decir, en nuestro conocimiento hay una serie de elementos internos, lo que Freud llama, digo, lo, perdón, Freud, lo que Kant llamaba las categorías, por ejemplo, el tiempo y el espacio, y luego los procesos externos que son captados por nuestros sentidos Este aspecto del mundo interno, del mundo interno, de las categorías, de la priori y de la posterior, es también muy importante para entender al yo, porque el yo es el que une el que une esos dos aspectos, eh, las categorías internas y, la categoría, y, y el mundo externo, y entonces realiza un proceso de síntesis, un proceso de integración, como he dicho, un proceso de, eh, digamos, de ligazón de todas esas partes. Un tercer punto, un tercer punto, es que nuestro yo tiene múltiples aliados, pero también múltiples enemigos. ¿Cuáles serían los aliados del yo? Pues los aliados del yo los he ido nombrando. Por ejemplo, nuestros sentidos son un aliado de nuestro yo. Todos nuestros sentidos. Nuestra atención es otro aliado de nuestro yo. Nuestra capacidad de, digamos, nuestra memoria es otro aliado de nuestro yo. Y luego tendríamos por ejemplo, todos los procesos que he dicho antes, todos los procesos que nuestro yo realiza, procesos de análisis y procesos de síntesis. Fíjese que en nuestro yo también está los procesos de, de atención, los procesos de elaboración, los procesos de decisión y los procesos de acción. Es decir, generalmente generalmente hay, un, hay digamos una especie de, de ruta de nuestro yo. Hay una especie de ruta de nuestro yo. Y en esa ruta... Hay una serie de ítems, hay una serie de pasos. El primer paso sería la observación. Nuestros sentidos recogen una información, o bien de nosotros mismos, o bien de fuera. Esos, esa, esa información es elaborada, es procesada, es pensada, es mentalizada. Y fruto de esa mentalización vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la, la toma de decisiones. Sopesamos la realidad, vemos un aspecto y otro, comparamos, analizamos eh, y fruto de todo eso tomamos una decisión y vamos después a la acción. Y después decidimos, sería la última parte de ese proceso complejo que realiza nuestro yo. Pero, eh, como he dicho, nuestro yo tiene muchos amigos y muchos enemigos. Hay muchos enemigos, y hay enemigos externos y enemigos internos. Todos los procesos, por ejemplo, por ejemplo procesos que tanto hablamos de ellos, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, los miedos, los sentimientos de culpa, el exceso de perfección, un ideal excesivamente grande, un ideal excesivamente megalomaníaco, todo esto son enemigos de nuestro yo, porque en determinados momentos. No permiten que nuestro yo esté centrado, no le dejan pensar, no le dejan comparar, no le dejan analizar, no le dejan observar bien. No, se puede, eh, no podemos los procesos de memoria, los procesos de recuerdos, que a su vez nos ayudan, ayudan al yo, tampoco los podemos realizar bien si existen todos estos enemigos que acabo de decir. Todos los procesos patológicos son procesos que no ayudan a nuestro yo, que deterioran nuestro yo que lo erosionan, que lo, que lo asedian, que muchas veces lo, lo digamos lo dejan cao, lo dejan, como no recuerdo qué palabra se dice ahora en el boseo, pero hay una, lo dejan noqueado, lo dejan noqueado a nuestro yo. Bien, entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que te, nuestro yo, tenemos que buscar muchos aliados para nuestro yo y tenemos que procurar... Tener los menos enemigos posibles de nuestro yo. Eh, tenemos, que ayudarnos de, tenemos que ayudarnos de todos los elementos que hay en el mundo externo. De hecho, todas las cosas que tenemos cada día a nuestro alcance ayudan a nuestro yo. Por ejemplo, necesitamos alimentarnos. Y la comida es un buen aliado de nuestro yo. Necesitamos información y, la, y la, la, la información que podemos obtener en la lectura de un periódico y con un documento o viendo la televisión o leyendo un libro o eso es bueno para nuestro yo, porque nuestro yo necesita esa información para realmente para realizar toda esa ruta, toda esa ruta, todos esos pasos que he dicho, los procesos de, como he dicho, de análisis, los procesos de observación, los procesos los procesos de elaboración los procesos de decisión y los procesos de acción. Entonces, nuestro yo necesita todo eso y esos aliados, tanto interno como externo, favorecen y ayudan a esos procesos. Entonces, en resumida, es ¿qué necesitamos tener? cuantos más aliados mejor? Por ejemplo, los amigos son un buen aliado de nuestro yo. Tener buenos amigos que nos ayudan con los que podemos relacionarnos, con los que podemos aconsejarnos a veces, con los que podemos pasar buenos ratos, con los que podemos dialogar, con los que podemos diariamente contarle un problema. Es decir, es un buen aliado de nuestro yo. Tener, un, tener una buena pareja es un buen aliado de nuestro yo. Tener una buena familia es un buen aliado de nuestro yo. Tener un, un, un digamos, un contexto eh, general en nuestra vida bueno. Eso es un buen aliado de nuestro yo, o un trabajo adecuado, un trabajo que, que sea lo más vocacional posible, que nos ayude, que nos realice, que realice nuestras inquietudes a partir del cual podamos realizar nuestras inquietudes. Eso es bueno para nuestro yo, tener buenos modelos, tener buenos ideales, todo eso es bueno para nuestro yo. Por tanto, como digo, necesitamos todos los aliados posibles para que nuestro yo funcione bien. Y por último, quisiera eh, dar una especie de consejos prácticos para, para el yo. He dicho que el yo tiene una hoja de ruta. Y es verdad, el yo no, no es algo que funcione de cualquier manera. Tiene una hoja de ruta tiene un funcionamiento que puede ser correcto o puede ser incorrecto y en todo lo que acabo de decir he dicho todos aquellos elementos que hacen que el yo pueda funcionar correctamente generalmente el yo empieza por tener empieza a través o bien de la una mirada hacia adentro nuestra o bien una mirada hacia afuera o bien una mirada que integra las dos partes eso exige mirar bien observar bien tanto con nuestros sentidos digamos por así decirlo, internos como con nuestros sentidos externos. También, pero luego vienen los otros procesos que he dicho, los procesos de pensamiento, los procesos de elaboración, eso es otro aspecto, es otro aspecto de esa ruta de nuestro yo, los aspectos de análisis y luego vienen los aspectos de síntesis que integran todos estos aspectos que he dicho antes, eh, los aspectos que recogen todos los datos, los integran y a partir de ahí tenemos una mirada de conjunto, damos un sentido a todo ese análisis que hemos hecho antes. Esta sería un poco la hoja de ruta de nuestro yo. También tenemos que hacer determinados ejercicios para que nuestro yo funcione bien. Por ejemplo, nuestro yo muchas veces está sobrecargado. El hombre moderno sobrecargamos mucho nuestro yo. A veces con una información excesiva, eh, queremos acumular demasiados datos que no podemos digerir. Es como, si, es como si comiésemos mucho y nuestro estómago mental, por así decirlo, no puede digerir esos datos. Como nuestro estómago físico, si comemos en exceso, tampoco puede hacer bien la digestión. Por tanto, tenemos que dar a nuestro yo cierto descanso, cierta relajación, momentos de distensión, momentos de, de ocio, momentos de tranquilidad, momentos donde nuestros sentidos gozan de un paisaje, de una buena película, de, de un buen paseo, de un estar sentados tranquilamente, a lo mejor tomando una copa o con los amigos o simplemente relajado, todo esto es necesario para que nuestro yo no esté saturado, no esté realmente eh, con un exceso de información que eh, lo agobia, lo agota, lo satura y lo cansa en exceso. Luego, una serie de nutrientes de nuestro yo, como ya he ido diciendo, son, es la información, es la formación y, como he dicho, todas las ayudas internas y externas. Yo diría que al yo hay que darle un respiro. Mucho respiro. Bueno, de vez en cuando hay que darle un respiro. Y, y, y respiro es todo esto que acabo de decir. ¿eh? No tenerlo avasallado, no tenerlo asediado. ¿eh? Y por último, si realmente nuestro yo, ustedes o yo, vemos nuestro yo excesivamente asediado, y es un asedio que dura mucho tiempo, y que vemos que es un asedio fuerte, bien, sobre todo fundamentalmente eh, puede ser un asedio interno, puede ser un asedio externo, puede ser las dos cosas, pero por ejemplo, eh, toda patología es algo, es una forma de asedio, eh, todos los procesos patológicos sean más graves o menos graves, sean procesos, digamos, eh, fóbicos, sean procesos histéricos, sean procesos eh, narcisistas, digamos, eh, negativos, un narcisismo, digamos, que no nos ayuda, un narcisismo, como llaman algunos autores, un narcisismo de muerte, un narcisismo que nos mata, que nos, que nos hace sentirnos doloridos, todo eso, eh, eh, realmente, si es algo que, que no podemos eliminar, que es algo que llevamos arrastrando de mucho tiempo, que es algo que nos, que está asediando continuamente nuestro yo, eso muchas veces no podemos solucionarlo solo. Tenemos que, tenemos que recibir ayuda. Una psicoterapia es una buena ayuda para hacer que nuestro yo libere, se libere de todos esos enemigos, de ese asedio constante, de ese asedio constante, y que permita que nuestra vida funcione mejor, fluya mejor, podamos realizar lo que queremos hacer, no tengamos tantos obstáculos, eh, podemos centrarnos mejor que nuestro yo pueda estar centrado. El concepto de centramiento del yo es un concepto importante que les puede ayudar. Quiere decir que el yo tiene que estar equilibrado, tiene que estar en su centro y muchas veces podemos tumbarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Eh? ¿Eh? Digamos que, por decirlo de alguna forma, por, por, para entendernos, podemos decir que a la izquierda sería en todos esos aspectos fóbicos, Temores, miedos, ansiedades, estrés, sentimientos de culpa. Pero también puede tumbarse hacia la derecha con una exigencia excesiva, con una perfección excesiva, con un ideal desmesurado que no nos deja vivir en ningún momento, que nos intranquiliza siempre, que nos deja descansar. Entonces, hay que centrar al yo. Hay que centrar al yo. Tenemos... Y cuando vemos que nuestro yo está descentrado, tenemos que darnos un respiro. Tenemos que tomarnos un descanso, tenemos que ponernos a pensar y pensar, ¿qué está descentrando nuestro yo? ¿Qué es? Tenemos que identificar aquello que descentra nuestro yo. Y si nos damos un tiempo y reflexionamos, muchas veces podemos identificarlo. A veces no es tan fácil, a veces uno puede pararse a pensar y a lo mejor no encuentra la causa que... Eh, que ha, digamos, descentrado al yo. En estos casos y cuando hay un descentramiento crónico, un descentramiento que dura incluso años, y a veces muchos años, uno debe pensar que, eh, que eso está eh, poniendo graves obstáculos en su vida y que merece la pena, merece la pena, hacer una terapia para quitar todo ese, todos esos aspectos Todas esas angustias que asedian nuestro yo, todos esos problemas. Y además, voy a decirle otra cosa. Mire, y esto se lo digo especialmente a la gente que tiene negocios, a los empresarios, a los que tienen un proyecto en la vida. Eh, sea un proyecto empresarial, un proyecto científico, un proyecto de cualquier tipo. Es decir, esto, todos estos proyectos pueden verse realmente eh, erosionados y gravemente si no tenemos un yo que funcione bien, que funcione bien, por tanto, ahora que estamos en un periodo de crisis, fíjense una cosa, las personas que ante un periodo de crisis tienen un yo fuerte, son las personas que pueden salir más airosas de este proceso. Hombre, evidentemente el yo necesita esos auxilios. Un yo que no tenga unas bases suficientes y unos auxilios suficientes, pues evidentemente puede ser... Puede, se siente como muy solo, está como muy desprotegido y por tanto puede derrumbarse. Pero si, si, hay un, si en este momento de crisis tenemos un buen yo, porque hemos tenido, vamos a llamarle, buenas relaciones, porque todos esos aspectos que he dicho, los aspectos narcisistas, los aspectos pulsionales, los aspectos relacionales, han sido buenos, se han desarrollado bien, porque los procesos que tienen que ver con ese super yo que es el ideal del yo, eh, el ideal del yo, todo esto ha sido bien organizado, bien estructurado, pues entonces, ante esta crisis, como nuestro yo funciona bien, podemos afrontarla mucho mejor, porque podemos pensar en los obstáculos, pensar en la situación, tomar decisiones adecuadas, aunque a veces nuestra situación puede ser muy mala y a veces no depende de nosotros, hay empresarios que ahora mismo han llegado a la ruina o han llegado a situaciones muy negativas, no porque ellos no sean buenos empresarios, sino porque la situación es muy difícil, muy difícil. Y yo conozco personas, empresarios realmente con un buen yo, que pasan por momentos humanos. Ahora, si tenemos un buen yo, ese centramiento, podremos ponernos a pensar y buscar soluciones. Y lo podremos hacer mucho más fácilmente que aquellos que aunque tengan también el asedio de la crisis, tienen un yo débil. Un yo que no está bien organizado, un yo que ha tenido unos malos cimientos en la infancia, en, la, en los primeros 10 años de la vida. Por tanto, la terapia, si hay un yo muy frágil, muy asediado, muy cronificado por conflictos, es una buena manera de liberarlo de todos estos obstáculos que no nos dejan funcionar bien en la vida. Bien. Bueno, esto es una síntesis de algunos pensamientos sobre el yo. Espero que les haya podido ayudar. Espero, al fin y al cabo, la finalidad de estos vídeos no es otra que ayudar a la, más, a, la a, la, a, la, a la más gente posible. Cuanto más gente pueda ayudar, mejor. Esa es la finalidad, esa es la finalidad de hacer estos vídeos. Bien, pues entonces, eh, quiero agradecerles su atención. Quiero agradecer a todos aquellos que visitan el blog. Les pediría una vez más que hagan comentarios, que cuando entren, que no se queden solo en ver un vídeo, que no se queden solo en leer un artículo, sino que hagan un comentario, porque los comentarios son un poco, dinamizan mucho el blog, y a veces, muchos de ustedes entran pero no hacen un comentario, vayan a los comentarios, hagan un comentario sobre un vídeo, sea positivo, sea negativo, lo que les ha parecido... Pueden proponer cosas, ahí mismo en los comentarios proponerme cosas, proponerme vídeos que a ustedes les gustaría que yo hiciera sobre temas concretos u otros o artículos y yo lo tendré en cuenta, tendré en cuenta para hacerlo. Y como les he dicho en otras ocasiones, si quieren ponerse en contacto conmigo de una forma más directa, pueden eh, llamarme a mi teléfono 96 384 4707 o pueden mandarme un correo jg bajo Guerrero arroba, hotmail .com. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.